Tenemos este espacio de entrevistas, quien dice que así se llama el sector, y de verdad para mí es, eh, es muy importante la entrevista que vamos a desarrollar. Hemos visto situaciones muy complicadas en, en el país, para referirnos simplemente acá al Departamento de la Paz, el deslizamiento en la carretera hacia Caranavi, que ha generado eh, la pérdida de, de vidas, personas que que lamentablemente eh, fallecieron tras este incidente, estos dos deslizamientos en la zona de Puente Armas, eh, pero se ha recuperado también a otras personas con vida y, y aquí existe un trabajo de voluntarios, de personas que han arriesgado incluso su vida para realizar este trabajo de rescate de las personas. Y también es importante señalar el trabajo de las mujeres que se sumaron, así como los varones, las mujeres también presentes, en, este, en esta labor. Eh, después de este trabajo arduo que han tenido, todavía lo tienen, hoy nos acompañan y yo quiero dar la cordial bienvenida a este selecto es grupo de invitados que tengo y, y sean bienvenidos para poder conversar estos minutos. Voy a empezar a saludarlos a cada uno, empiezo inicialmente con el subteniente Daniel López, que nos acompaña hoy de la Unidad Operativa de Bomberos pagasta este subteniente, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muy contento de estar en tu programa para poder... Eh... Responder las preguntas, ¿no?, y, y dar a conocer todo el trabajo que hemos realizado durante estos días en, este, en esta tragedia, en el deslizamiento que ocurrió en la carretera Carna. ¿Ustedes cuándo días se, se presentan en el lugar? ¿Cómo se organizan? Porque tienen un entrenamiento, me decía el subteniente. Eh, para acudir a cualquier emergencia, no existe una llamada previa, nosotros uh -huh. eh, tomamos conocimiento del, del desastre, Aproximadamente a las 8 de la mañana, inmediatamente emprendimos el viaje con todo el equipo operativo, tanto de equipo de rescate como eh, ambulancias con personal paramédico para poder auxiliar a, a las personas. ¿no? Eh, asimismo también se, se hizo el llamado a los que son los eh, voluntarios, bomberos voluntarios, uh -huh. para que pudieran eh, también acompañarnos. ¿no? Siempre en estas situaciones es lo que más se necesita es precisamente el personal, personas que nos que puedan ayudar porque ese trabajo es, es es muy arduo, ¿no? es muy cansador. Voluntarios, personas civiles que todos los fines de semana, tengo entendido, eso me ha explicado usted, subteniente, eh, están con el entrenamiento eh, eh, y las ganas de poder servir también al prójimo. Exactamente, eh, el cuerpo de bomberos voluntarios de eh, Bomberos Antofagasta recibe entrenamiento los días sábados, todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. Eh, en, este, en este periodo de tiempo eh, se realiza un entrenamiento tanto físico como un entrenamiento en los temas que son eh, bomberiles, ¿no? tanto incendios, rescate y atención hospitalaria. ¿no? Hay un cuerpo de instructores que, que, que cada sábado, cada fin de semana les da la instrucción para que ellos puedan desenvolverse en emergencias como esta ¿no? o en otro tipo también de emergencias como ser incendios y rescate de heridos. Ahora que hay una situación y es muy importante, ¿no? la preparación sea física y también esta preparación que ustedes les dan para poder atender diferentes eh, sucesos. Eh, ¿Los llaman constantemente? ¿Ustedes qué tipo de circunstancias han atendido, subteniente? Bomberos tiene a su cargo eh, la lucha contra incendios, primeramente, uh -huh. Eh, tienen la atención hospitalaria atención de víctimas, heridos, ¿no? en, cualquier, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Uh -huh. Y en, en situaciones así como, como en esta, tal vez extremas, eh, rescate de personas, recuperación de cuerpos. ¿no? Eh, en, prácticamente en cualquier eh, incidente, ya sea natural o, o algún tipo de accidente eh, por alguna mala manipulación, nosotros estamos, estamos ahí. ¿no? Eh, puede ser también inundaciones, pequeños deslizamientos, eh, accidentes de tránsito, eh, todo lo, todo lo que son emergencias, ¿no? la policía boliviana con bomberos está encargada de, de atender este tipo de, de acontecimientos. Muy bien, subteniente, tenemos damas acá, yo, yo hablaba de la presencia de las, de las mujeres y quiero eh, empezar a saludarlas, conocerlas a cada una, eh, también eh, que nos vayan explicando el trabajo. Algunas de ellas, porque ya hablábamos con, con ellas, me decían, estamos siete años, otras eh, dos años, tres años, y es que se suman como voluntarias. Voy a empezar por ese lado, por favor, su nombre y bienvenida. Tengan todos muy buenas noches y gracias por la invitación. Eh, soy Paola Mamani, orgullosamente bombero voluntaria. Llevo con una antigüedad de siete años en la unidad de bomberos Antofagasta. ¿Cómo te animas, eh, Paola, a ingresar al equipo? Estás siete años continuos. Eh, cuéntanos, por favor, un poco de ello. Eh, estoy gracias a, a una inspiración familiar. Uh -huh. Y era mi hermano, que él a sus 16 años ingresó. Y se desplazó cuando hubo el deslizamiento en Valle de las Flores. Y era arduo también el trabajo. Y yo estaba en mi casa viendo también cómo él apoyaba. Entonces yo decidí también pertenecer a Bomberos Santofagasta y participar en cuando la gente lo necesite. ¿no? Entonces es ahí cuando me inspiré y he participado en varios eventos que han sucedido en la ciudad de La Paz, tales como el incendio de la Justus. Que se ha visto que ha sido fuerte, grande. Eh, también el deslizamiento de la Max Paredes, cuando se han tenido varios puestos de señoras que venden eh, carne de chancha, también han perdido ahí sus pertenencias. Entonces, esta clase de eventos nos ha ayudado a fortalecer nuestros conocimientos. Gracias a bomberos también se ha aprendido mucho. Entonces, eh, nosotros estamos capacitados para afrontar estas estos eventos sabes que en algún momento también ustedes se arriesgan? Sabemos, por ejemplo sí. lo, lo de Caranavi ha sido muy complicado ha sido complicado pero mediante la coordinación de nuestros eh, de nuestros tenientes los capitanes se ha podido hacer eh, un buen trabajo uh -huh. sin arriesgar a nadie y pero logrando y coadyuvando el trabajo muy bien, vamos a saludar también, siete años tenemos entendido, cómo está, bienvenida, preséntese por favor. Buenas noches, eh, mi nombre es Sara Cárdenas, soy voluntaria hace siete años, eh, de profesión enfermera y gestora de riesgos. Eh, Tapi se ha trasladado a Caranavi. A sí. ¿Cómo ha sido el trabajo allá? Bueno, es que hemos sido visto? los primeros en llegar al lugar uh -huh. del hecho y bueno, ha sido sacrificado, agotado lleno de cansancio, pero con toda la adrenalina a la vez de querer ayudar y poder tanto rescatar a, y evacuar a todas las personas o recuperarlos también, ¿no? A cada uno de ellos y cuanto más personas con vida se pueda recuperar, eso es más satisfactorio para nosotros, ¿no? ¿Había un momento de cansancio? Sí, ha habido un tiempo de cansancio. Pero, pero a la vez, eh, y eso yo, los, yo les escuchaba a ustedes también, ¿no? a la vez es les, eh, esa, eh, ese momento de, de recuperar las vidas, ¿no? Entre más personas con vida, me decía, encuentren mejor, obviamente. Eh, sí, eh, para serle muy honesta, el día de sábado, había, eh, después cuando acaba la jornada es donde recién, inclusive valoras y piensas, el hecho de, de, del cansancio que ha pasado e inclusive podría decirse hasta el riesgo que podrías haber pasado, uh -huh. pero eso después de haber pasado, de haber agotado toda tu forma de poder evacuar o recuperar a las personas. Sin duda. Muchísimas gracias. Saludamos por favor también. Eh, y bienvenida antes, ¿no? Su nombre, por favor. Gracias. Buenas noches. Soy Mercedes Poma, de profesión también enfermera. Soy tripulante de cabina, eh, instructor en tierra también. Ya do, voy a cumplir ya dos años en este mes de agosto en, en Bomberos, también soy voluntaria y satisfecha con el trabajo que hemos hecho, ¿no? hemos eh, Aquí no ha habido eh, la fuerza del varón o de la mujer, no ha habido diferencia, todos hemos trabajado de la misma manera, eh, como dice un poquito, sí... Arriesgado yo porque ha, he visto en, en los medios, yo, yo he sido la que ha entrado sin casco, no tengo casco como nosotras mismas eh, compramos nuestro, nuestra uh -huh. indumentaria, entonces sí, pero satisfechos al poder eh, ayudar y rescatar. Claro, están está en ese momento en una situación también un poco complicada, ¿no? Entre la desesperación, la gente y el trabajo que ustedes sí, realizan. Y la, y la adrenalina, es, mm. es el momento en que uno no piensa, no siente el cansancio, no, no, no, no tiene cansancio. Entonces uno sigue, continúa y, y hasta finalizar, hasta ver llegar a, a nuestros compañeros que estaban abajo. Había mis compañeras, que to, mi compañera limpia que que no salía, que no se ha pescado la noche, entonces eh, esperábamos que salgan, mi capitán Ramírez todavía uh -huh. estaba juntamente con mi compañera, entonces esperando igual arriba de que ellos lleguen igual. Gracias, vamos a seguir conociendo, eh, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, mi nombre, nombre es eh, Giancarla Limpias, uh -huh. soy bombera voluntaria y Aproximadamente van a ser dos años que estamos, somos del nuevo grupo de, de bomberos eh, voluntarios y bueno, no... Por orgullosa. lo que nos explicaba, ustedes estaban en, en ese trabajo de coordinación Exactamente. y Exactamente, en realidad el día sábado nosotros estábamos en instrucción como todos los sábados, uh -huh. ¿no? Y, y ahí ocurrió el llamado, es entonces donde nos convocan para, para poder eh, recurrir a, al caso, ¿no? Y, y todo... Como en todo caso nosotros siempre estamos dispuestos y predispuestos a ayudar, colaborar, avanzamos eh, junto a todo el personal eh, de bomberos, junto a nuestros tenientes, capitán Ramírez, ¿no? Y la verdad es que en el momento que nosotros llegamos al lugar y empezamos a avanzar, ya una vez eh, nos autorizan el ingreso al, al deslizamiento, en ese momento no sentimos nada, ¿no? Incluso es más, el momento que yo bajaba con mi compañera Vargas. Eh, uh -huh otras camaradas más, eh, bajábamos lado a lado con, con el mismo deslizamiento, ¿no? Entonces, ese momento no, no hay momento de pensar en miedo, pensar en que si entramos en la mañana, en mi caso y en muchos de nuestros casos, entramos en la mañana y salimos a, ya al anochecer, no, no pensamos en que si hay frío, hay hambre, si tenemos sed, si tenemos, no, no, entonces estábamos trabajando bajo coordinación de nuestro capitán Ramírez, que... Aprovecho el momento en expresar una gran, un gran agradecimiento y admiración no solo a nuestro capitán Ramírez, sino a nuestros tenientes, que ellos son los que nos instruyen. Y siempre estamos bajo el mando de, de por ejemplo, nuestro teniente López, nuestro teniente Hans Barbolín. En nuestro teniente Claros, nuestro teniente Soria y, y, y otros tenientes más suboficiales y sargentos ¿no? que ellos siempre también están al pendiente de nosotros, de que estemos bien y, y, y a la vez eh, nos dan esa confianza de que podamos elaborar ese trabajo a la par de ellos, ¿no? juntos con ellos sin distensión de, de edad tal vez de, sin distinción de sexo o fuerza, ¿no? que trabajemos a la par con ellos y, y de verdad estamos muy agradecidos y, y por esa confianza que nos dan de, de realizar su trabajo a la, a la mano con ellos, ¿no?, junto con ellos. Y un momento de agradecimiento también, me imagino, el momento en el que ustedes están con el trabajo, les tienen que dar las condiciones, me decía, hay adrenalina, hay un momento en el que, que ustedes eh, prácticamente ejecutan lo que, lo que han aprendido y lo que entrenan todos los días, ¿no?, Exactamente, es, es como le digo, son nuestros instructores que no solo nos preparan físicamente, sino tenemos que estar preparados emocionalmente. Eh, ha habido un caso, ¿no? en el que tenemos, o sea, pasan casos en el que tenemos que incluso nosotros ser la fortaleza del mismo herido que estamos atendiendo, no, eh, y tenemos que sacar a veces hasta en ese momento de desgracia tenemos que aprender a, a reír con el mismo herido para que él salga tranquilo y, y, y pueda, podamos llegar a, a, hasta uh -huh. el hospital, podamos llegar a, a, al lugar para por lo menos sacarlo con vida de donde estemos y que uh -huh. llegue bien ¿no? y la verdad es que eh, después del trabajo de todo hay casos en los que ni siquiera recibimos un gracias, pero nosotros lo que nos llevamos es la satisfacción de poder ayudar y colaborar a esas personas. Eso es lo único, lo, la única es el único, la única gratitud que nos llevamos después de, de realizar ese trabajo, ¿no? La uh -huh. satisfacción de poder colaborar y haber hecho algo por ayudar a alguien y rescatar una vida o, o algo así, ¿no? Gracias, gracias por contarnos un poco de tu experiencia y permíteme también saludarla y su nombre, por favor. Buenas noches, eh, gracias por la invitación. Mi nombre es Soledad Vargas, soy voluntario bombero. Ya estoy hace dos, eh, casi dos años igual con mis compañeras. Eh, eh, un trabajo eh, muy fuerte, sí, pero eh, a la vez... Eh, Gratificante, no porque nosotros somos bomberos voluntarios y lo que nos, lo que tenemos que hacer es salvar vidas, no. Ante todo, salvar vidas. Llegamos al lugar y, y tenemos que hacer las cosas rápidamente. Tú llegaste al lugar eh, y, y directo a trabajar. Cuando fui, llegaste a Caraná? ¿no? Sí, eh, llegué con mi capitán Ramírez. Uh -huh. Bajamos eh, eh, rápidamente porque el tiempo es el peor enemigo claro. en esos momentos, entonces eh, lo que teníamos que hacer es eh, salvar vidas, porque po podía haber vidas, entonces, teníamos que, vida, o sea, niños que eh, pueden estar vivos, tenemos que salvar vidas también, a la vez nosotros también salvarnos, ¿no? porque en ese momento nos gritaban eh, que va a caer la riada otra vez, entonces nosotros eh, bajamos o sea rápidamente, no entonces una, un trabajo donde mi capitán y todos mis compañeros han... Eh, han sacado personas eh, con vida, y eso es lo que, lo que nos satisface a, a, a bomberos, ¿no? porque ese es nuestro lema, ante todo salvar vidas. Quiero agradecerles a todas, de verdad, reconocido el trabajo que realizan todos, eh, eh, es un trabajo voluntario, y bueno, también el subteniente nos decía, un, todo el equipo que, que va dirigiendo esto, y de verdad, eh, es posible esto, porque tienen un entrenamiento y esa capacidad de poder, ayudar en momentos complicados. Muchísimas gracias, subteniente. Bueno, no, eh, eh, no puedo decir más ¿no? que, que ese trabajo tan, eh, tan difícil, ¿no? que muchas veces se, se complica, uh -huh. eh, alguien tiene que hacerlo, ¿no? y, y somos nosotros que día a día estamos eh, entrenándonos, preparándonos físicamente, mentalmente, eh, con ayuda eh, de, de estos jóvenes, ¿no? eh, señoritas, eh, jóvenes que, que nos vienen a colaborar, que, que dan toda su voluntad, que, que están eh, muy, muy atentos, muy dispuestos a aprender. ¿no? Nosotros también somos responsables de ellos, ya que ellos no, no pertenecen no específicamente a la policía, pero están bajo nuestro, nuestro cuidado y, y tratamos de darles todas las herramientas necesarias para que en situaciones así, eh, ellos sepan qué hacer, ¿no? para que ellos estén preparados. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Eso es, eso es lo que queríamos nosotros reflejar hoy. El agradecimiento como sociedad también porque se han trasladado, se ha rescatado vidas y han hecho un trabajo muy, muy importante. Son voluntarios, es la unidad eh, operativa de bomberos Santo Fagasta y, y bueno, es, es un reconocimiento de verdad este trabajo que se ha realizado.